Muchas veces las personas no saben lo que quieren Hasta que se lo enseñas No lo digo yo Lo dijo Steve Jobs